Ah, no vacunarse, habrá más riesgo de contraer la gripe y para reducirlo será necesario tomar medidas como el lavado frecuente de manos, mantenerlas alejadas de la cara y evitar a la gente enferma de gripe. Lo cual no es fácil, puesto que pueden contagiar a personas que aún no se sienten enfermas o que se han recuperado pero contagian hasta más de una semana después. Eso sí, si no se pone uno la inyección se evitan los efectos adversos de la vacuna. B, vacunarse. Se reduce el riesgo de contraer la gripe y aun contagiándose cabe esperar que los síntomas sean más leves y que haya menos riesgo de complicaciones. Incluso se reduce la posibilidad de propagar el virus. Por contra, pueden sufrirse los efectos adversos uno o dos días después del pinchazo como cefalea, enrojecimiento, dolor en el brazo y raramente tener una reacción alérgica.